Vamos a empezar la, la, la charla porque hoy, ¿cómo decirlo? Tengo uh, un tema, o sea, tengo varios temas que me habéis pedido, algunas de vosotras, Berta me habló de una serie de cosas, el Raúl también me pidió varias, pero hubo una que me pidieron antes de, de, de lo que me habéis dicho vosotros y que al principio dije, no quiero hablar de eso porque es muy polémico. Pero me insistieron y dije, bueno, está bien, lo pongo, vamos a hablarlo en la próxima charla. Um, aviso que voy a pisar, um, ¿cómo se llama eso? Ahí no me sale el nombre, es Muchos igual. Juanetes, ¿no? Arenas movedizas. También, pero bueno, yo no, porque yo floto y ya está, no me gustó. <risa> sí que es cierto que vamos a voy a, a pisar callos vale sí bueno, pues bien. Uh, es un tema que seguro habéis oído a lo mejor yo no quiero insisto ¿eh? no quiero ofender a nadie no lo digo por vosotras por si acaso pero lo más probable es que a vosotras no os ofenda pero más de uno de los que me escuchará y sobre todo como esto lo cuelgo en, en youtube lo va a ver mucha gente y mucha gente se puede pero como mi, mi misión en esta vida vale, uh -huh. lo he dicho más de una vez, es no hacer o decir lo que los demás esperan o uh -huh. quieren que haga, sino lo que yo siento que tengo que hacer, eso por uh -huh. un lado. Y además estar en el mundo esotérico uh, significa aprender a desilusionarse, a quitarse las ilusiones para poder ver el mundo real que hay ahí detrás, el mundo sutil real, pero ahora ya no, no hablaré del mundo mmm, sutil sino del, del práctico de aquí pues es un tema que tengo que hablar de la manera que lo voy a hacer vamos a ver, la pregunta bueno, sí, la pregunta que se me hizo es o oh, el tema, me dijeron ¿podrías hablar de la aplicación de la cuántica en la vida diaria? exacto eh, sea, Ostras, sí, vale. Pues uh, dije al principio, como he dicho, dije, no, no sé, no sé, pero venga, vamos, nos echamos a la piscina y lo hablamos. Um, que conste que la cuántica, uh, así borrosamente, la cuántica, a mí me gustó desde que tenía creo que 20 años, que es cuando la, la leí por primera vez, porque yo estaba, bueno, la mayoría de vosotros sabéis que tengo la mente, mi cuerpo mental, de quinto rayo, que es precisamente ciencia, la ciencia y el conocimiento concreto. Siempre he sido muy racional y en esa época de los 15, 20 hasta los... Bueno, realmente de los 14 hasta los 22, fui muy, pero que muy, muy mental, científico. Evidentemente no creía en nada. Perdón, que alguien quiere entrar. Pero no sé si no puedes. Ah, vale, es posible que no me haya dado cuenta de que estabas entrando. Sí, ya te, abro, te admito, perdón. Me había despistado y no, no estaba mirando ahí. Ahora ya podrá entrar. De acuerdo, bueno, pues eh, en ese momento yo no aceptaba mmm, nada religioso, espiritual, ni nada parecido, puesto que estaba en la época científica. Y yo estaba eh, estudiando física, Vale, física de universidad, física química y muchas cosas de, de ciencia, porque me encantaba. No, que, no quería, no estaba estudiando en una universidad ni ganas, pero sí quería saber mucho, especialmente astronomía, ¿vale? Pero la física también me atraía mucho. Y la mecánica cuántica empezaron a hablar de ella en una revista que quizás sabéis de hablar, se llama Scientific American que es Scientific American, American Scientific en, en Estados Unidos, se la traducen aquí, es una revista un poco complicada porque requiere un alto nivel de matemática, de física, etcétera para poderla entender. Son artículos de científicos para científicos. Y ahí empecé a, a entender algo sobre la mecánica cuántica, etcétera Luego en la vida diaria, como no se usa para nada, por mucho que ahora me pregunten eso, ¿vale? No se usa para nada, ni se puede usar para nada, pues evidentemente dejé de interesarme y me quedé con la teoría básica y punto ¿vale? hace relativamente poco relativamente poco han empezado a, a, a unos cuantos a usar el nombre de cuántico el apellido cuántico o el adjetivo cuántico para hablar para añadirlo a muchas cosas de las de la new age como se habla ahora ¿vale? y pues por si acaso volví a repasarlo eso hace un par de años volví a repasar para ver si aquí había algo uh, que, se, de, que se podía rascar y me empapé bastante y bueno, llegué a una conclusión que es la que ahora os voy a ir uh, desgranando um, y también lo dejé aparcado porque no me, nadie me había preguntado nada era para mí que me interesaba y nada más vale, vamos a ver mm. la pregunta que dice, que me pregunta es si se puede, o sea, cómo se aplica la mecánica cuántica en la vida diaria, se responde muy fácilmente con un de ninguna manera. La cuántica no se puede usar en nada que nos pueda interesar a cualquiera de nosotros, ni física, ni emocional, ni mental, ni mucho menos espiritualmente, como casi se deja entender. ¿vale? No se puede aplicar para nada. Y ahora os quiero razonarlo, porque no se trata, es que lo dice Joseph, o es que lo dice tal, o que lo dice cual. No, no, no, no, no, no, no. no Si una cosa me ha motivado muchas veces a hacer divulgación, divulgación esotérica, espiritual y esotérica, es porque en ese mundo en el que yo estoy inmerso desde hace más de 30 años ya, y que además me casé con una, una mujer, mi esposa, que estaba metido ocho años antes, o sea que llevamos ya bastante tiempo ¿no? metido en, en este tipo de tema, pues eh, no, me di cuenta de que había un grave, grave, grave, gravísimo problema dentro del mundo espiritual. Lo digo así para resumirlo, ¿vale? es el del crecimiento personal, la parapsicología, la ufología, la espiritualidad, todo está mezclado en un saco. A el ocultismo, evidentemente, todo está mezclado en un saco donde se mete cualquier cosa rara que se aparta de, digamos, de lo científico o de lo social normal. ¿vale? Entonces, en este mundo hay un grave problema de ignorancia, que conste que también está en otros lados, ¿eh? no me refiero a que esto sea exclusivo, pero en el mundo espiritual hay un equivocado, pero muy grande una muy grande tendencia a rechazar todo lo que sea científico se rechaza por costumbre oh, los científicos es que te engañan, es que te enredan es que están no sé qué, eso se hace siempre ¿vale? ¿por qué? porque la ciencia y antiguamente la religión estaban opuestas totalmente de hecho es normal los que sabéis algo de rayos sabéis la ciencia es el quinto rayo y el sexto rayo es la devoción e ideal, la religión, ¿vale? Entonces, estos dos son energías tan diferentes que no hay manera que se puedan entender. En principio, las energías puras del quinto y el sexto, no. Otra cosa es que un ser humano puede tener un poco de las dos y entenderse las dos, claro que sí. Pero en sí misma, la persona que está cegada por la ciencia no puede entender, y lo dice alguien que lo ha sido, que lo, lo conozco muy bien ese, ese tema, no puede entender, ni aceptar, ni razonar nada que tenga que ver con espiritualidad. Hablar de Dios, qué tontería, qué superstición, qué no sé qué. Hablar de la astrología, eso me pasó a mí cuando tenía 15 años. Uah, no quiero saber nada de eso porque es una mentira, una superstición, bla, bla, bla. bla. Vale. Los científicos no aceptan ni quieren pensar en, en, en estudiar que conste, no todos los científicos, ¿eh? pero la mayoría sí, ¿vale? Los que siguen a rajatabla <coughs> lo que se llamaría el establishment científico, no quieren saber nada de lo que pase más allá de la energía eléctrica, para que nos entendamos, de la energía que en esoterismo llamamos de la energía etérica, pero da igual, <ríe> la energía y punto. A partir de ahí, todo lo que esté por arriba no existe para ellos, ¿vale? Muy bien. Pero es que pasa lo mismo, al revés... En el otro lado, en las personas espirituales, que se creen espirituales, que conste, ¿vale? y en eso, ya te digo, es muy amplio, eh, el saco donde se mete todo eso es muy amplio, no aceptan las conclusiones científicas, ni tan siquiera usar su mente razonadora para ver si a lo mejor es cierto o no. Si les gusta algo, si les resuena, que se usa esa frase mucho, ¿verdad? Hasta yo la he usado también muchas veces. Si te resuena algo, pues eso lo creen a pies juntillas y no le digas que eso puede ser falso, porque encima se enfadan. Por eso he dicho que seguramente pisaría muchos callos. ¿vale? Porque, ¿verdad que se me nota un poco enfadado? Aparte de la voz rara que tengo, porque, bueno, aquí es fácil en resfriarse, pero aparte de eso, estoy un poco enfadado. Sí, es cierto. Me sale el. El enfado por la tontería gatuna que hay, perdón, bueno, gatuna para decir algo bonito, uh, pero y que conste, estoy tan enfadado con los científicos porque no quieren pensar en que podría haber otra cosa como con los puñeteros espirituales que niegan la ciencia y el razonamiento. Te empiezan a decir que la mente es falsa, que la mente nos engaña, que la mente no, no sé qué, y no se dan cuenta que sus emociones les engañan, que su mente, sus emociones son falsas y que su mente no sé sus emociones no sé qué. Es exactamente lo mismo, solo que uno se centra en la emoción y en la creencia sin razonamiento alguno y el otro se centra solo en el razonamiento sin sentimiento en ninguno. Entonces, claro, no funcionan bien ni uno ni otro. ¿Y yo que tengo una mente científica? Sí, pero... mi. Personalidades de segundo rayo, amor, sabiduría, es esotérica pura, tiene las dos partes, ¿Vale? entonces puedo entender a los dos, pero no puedo aceptar que sean gilipollas, lo siento, ¿Vale? y eso es lo que me enfada, pero no me enfado más que nada por la, en la potencialidad que la humanidad pierde, los científicos si aceptaran la posibilidad, vamos a investigar el mundo espiritual, anda que no avanzaríamos rápido, ¡buah! con los miles de millones que se tumban por ahí, no veas tú lo, lo rápido que iríamos en este lado. Pero es que igualmente la espiritualidad avanzaría muchísimo, muchísimo más rápido si no hubiera tantos pánfilos que se lo creen todo y que se dejan embaucar por un montón de... A ver, dejémoslo suave. De personas que les gusta hacer dinero a costa de los demás. Así queda más suave, ¿verdad? O sea, de unos estafadores. Porque eso es el problema vale Bien, vale. intentaré moderar mi enfado, <ríe> que conste que yo personalmente no estoy enfadado, ¿eh? Eh, solo que si dejo salir esa energía que he visto que ha causado tantos problemas en muchísimas personas que he conocido, recordad que yo he sido y soy todavía presidente de una asociación sin ánimo de lucro, de tipo espiritual, donde han pasado, en realidad... Yo siempre he dicho, había unos 100 socios, sí, y a veces habían 60, a veces 100, va pero había muchos socios que entraba, estaba un tiempo y luego se iba. Por ahí, aunque los que me conocéis de que Cambien, como tú Leo y, yo y Berta, ¿no? quizás no habéis parado a pensar en eso, han pasado miles en los siete años que estuvimos abiertos, pasaron miles de personas por Cambien. Y casi el único que las vio fui yo, porque al ser el presidente todos, como mínimo, me venían a dar la mano. Y entonces he conocido montones, montones de gente, gente bu bueno, casi todas, pero muchas, especialmente buenísimas, que podían hacer cambiar el mundo, pero venían con la, lo que llamo yo las orejeras de burro, metidas, y solo en eso, y esto sí, esto no, con fanatismos de todas clases, que realmente les inhabilitaba. Y que encima ellos creían que estaban creyendo, ellos, ellas, ¿vale? Sabéis que esto hoy día se dice ellos, para decir ellos y ellas, y a mí me parece una soberana tontería, ellos en el lenguaje castellano significa ellos y ellas, ¿vale? Todos, todas, da igual. Bueno, pues ellos y ellas eh, estaban Uh, creyendo que seguían un camino espiritual y en realidad estaban atascadas en un nivel en el que hasta que no se les diera una bofetada psicológica y no era cosa mía, sino del karma ¿no? y las cosas suyas, pues uh, no cambiarían y no avanzarían más y eso lo veía yo a veces intentaba pues explicarles un poco, pero ya veía pues, te cerraban en banda y ya está, pues vale um, sí, parece que esto estoy disgregando hablando de tontería, no, no, no, no es que quiero que entendáis porque seguro alguno de los que me va a escuchar estará en este tema, en esta historia que estoy diciendo. Otros ya lo habréis superado, perfecto, porque tarde o temprano hay que superarlo y empezar a integrar los siete rayos, no uno solo. Mira, María José, que entra. De acuerdo, eh, pues me voy por las ramas también, explicando cositas y me pierdo de lo que estaba diciendo. Pero básicamente la idea es... Que en este mundo espiritual hay demasiada creencia y poco razonamiento, al igual que en la ciencia lo contrario, ¿vale? Bien, partiendo de aquí, entonces tengo que explicaros que al ser tan, si alguien se ofende lo siento, crédulos, no creemos lo primero que nos dicen. Que conste que yo pasé de científico a lo contrario y me lo creía todo. Empezaron a salir cosas y yo o las compraba o las leía o las seguía o hacía cursos. Eh, al principio, en el entrar en el mundo espiritual, no sabes nada. Evidentemente, no hay casi nada. Y más cuando los que somos mayorcitos como yo, de 65 años, pues eh, antes ya sabéis que no había casi nada o prácticamente nada. Cualquier cosa que salía, yo me iba, vamos, uh, no, no me planteaba nada. Me iba a, a verlo, a estudiarlo, a metérmelo, a probarlo, da igual. Vale. Pero eso, con el tiempo, lo vas mirando y te vas dando cuenta, Uy, me parece que aquí me han, me han timado, aquí esto no, no es lógico, no sé qué, no sé cuántos. Pero hay que usar la mente razonadora y discriminadora para poder saber lo que es correcto. Que ahí sí que puedes usar el cómo lo sientes, pero cuidado con el sentir. En, varios, en varias charlas también os he hablado de que es fácil decir, es que yo siento algo y en realidad estás sintiendo, sí, pero sintiendo una emoción. Y si sientes una emoción, eso no es ni tu corazón ni tu alma. Cuando sientes algo, lo sabes, pero no sabes el por qué. Y lo sabes, no lo sientes, si viene del alma. Esto es lo que sí que hay que sentir. Si te suena, te resuena en tu alma, en tu interior, de esa manera, ¿no? de la que estaba hablando ahora, sin emoción, pues síguelo. Claro que sí, pruébalo. Entonces, eh, debido a esa credulidad y creencia fácil que tenemos todos prácticamente los que entramos en el mundo espiritual, pues, ¿verdad que no os digo nada nuevo si os digo que en la humanidad hay una pequeña cantidad, o sea, hay una gran cantidad de buenas personas en todos los sentidos? ¿no? La mayoría, desde mi punto de vista, la mayoría son, son, sois, somos hermosas personas, ¿vale? Almas. Lo que tú quieras, pero personalidades, buenas personalidades que queremos ayudar, queremos estar bien, no queremos hacer daño. Como mínimo eso, ¿vale? de buena voluntad, pero sigue habiendo una pequeñita, pequeñita, pero aún así, siendo tanta gente, son bastantes, una pequeñita cantidad de um, personas que les gusta hacer dinero con la credulidad de otros. Personas que les gusta hacer mucho dinero a poder ser trabajando poco. Y personas que su moral no les importa, engañar, estafar. Antiguamente, todos sabéis que habían algunos, <ríe> um, ¿cómo se llama eso? Vendedores ambulantes, en la, lo típico del Far West, ¿verdad? En películas. Ese que va con la carreta, se para en un pueblo y empieza a gritar que tiene un crece pelos maravilloso y que encima hace que quita la impotencia y a las mujeres les provoca más fertilidad y la gente les compraba ese mejunje que se debía ser agua con un poco de whisky y ya está vale y pues ahí así iba tirando esto hoy día aparte que está prohibido evidentemente verdad que lo consideraríamos un estafador vale pues de eso ahora ya no se vive de eso evidentemente eh, ahora es muy fácil Inventarse algo, buscar una idea rompedora que parezca que te cura los pies planos, por poner, ahora estoy poniendo un ejemplo cualquiera inventado, ¿eh? que te cura los pies planos y montarle detrás toda una historia. Hoy día es facilísimo hacer una página web con todo tipo de historias inventadas, con, ¿cómo se llama eso? Testimonios falsos. Yo lo he visto, ¿vale? falsos del todo, pero que dan el pego, evidentemente, y que encima le ponen un nombre místico, pero sobre todo que parezca que está respaldado por la ciencia. Antiguamente eso no se hacía, hace 40 años no, pero de ahora, de hace ya un tiempo, cuanto más aparentemente basado en la ciencia te explican, más fácil es creértelo. Y lo redondo. Carísimo. Si te lo ponen barato, no te lo crees. Pero si te lo ponen carísimo, uh, eso debe ser muy bueno. Ya sé que estoy haciendo parodia exagerada, pero si miráis según qué, veréis que no es ni parodia, por desgracia, es cierto, ni tampoco es exagerado. Porque creo que me he quedado corto en según qué cosas hay. En mis años, donde había más gente con la que yo tra trataba, con más gente personalmente me refiero, me han ofrecido multitud de productos que lo curan todo. Y todos tenían exactamente eso. Primero, ninguna comprobación realmente de si es verdad o no. Ah, Eso sí, en su web te explican que lo han comprobado cientos. Incluso algunos científicos que no quieren dar su nombre. Claro, solo faltaría. Incluso algún científico de verdad. Sí, claro que sí. O médico, da igual eso, ¿vale? teóricamente un científico. Y también es agua que te venden a precio de perfume Chanel, que creo que es la sustancia más cara, ¿no? Bueno, ahora ya no, la sustancia más cara son las tintas de impresora. Si tenéis una impresora de tinta, sabéis que lo que vale esos 8 mililitros que te venden. Eso es lo más caro. Pero bueno, te venden cosas a unos precios exorbitantes. ¿Vale? Porque se supone que son muy buenos, que curan, además están perseguidos porque oh, son los científicos y los médicos no lo quieren. Me estoy centrando en productos mmm, milagrosos, cura todo, porque es más fácil de explicar, pero lo mismo eh, se refiere a cursos, a, a libros, a teorías, da igual, ¿vale? que te explican de una manera súper complicada lo que en realidad es muy simple. Eh, el mundo sutil no tiene nada de complicado. Es difícil verlo, vale, de acuerdo, y comprobarlo por lo tanto, pero es lo único difícil. En realidad el mundo sutil no hay que complicarse la vida con si 20 dimensiones, que si subidas dimensionales y que si portales espirituales y no sé cuántas cosas que se inventan la gente. Algunos de buena fe que conste, no todos son estafadores, ¿eh? es lo más fácil. Sobre todo los que luego te cobran algo, lógicamente, para venderte lo que sea, desde un curso, un libro o un producto que te cura algo, ¿vale? Eso sí. Pero uh, ya llegaré a la cuántica, ya no os preocupéis, <ríe> porque os voy a explicar qué es y veréis que no se puede aplicar en nada de lo que te están diciendo. Pero bueno, uh, quiero que entendáis la raíz de los problemas que hay ahí y que cada vez que os encontréis con una historia así nueva, uy, ha aparecido eso que lo cura todo, que es muy fácil, a ah, eso sí, es caro, muy caro, y además viene de la China, de la India, del Japón o de la Luna, porque evidentemente tiene que ser así, y que mmm, si buscas información verídica, real, lo contrastas, porque si solo buscas qué hace eso, pones el nombre, te saldrán las primeras 100 páginas o más que ellos mismos han pagado o han pedido a otros que pongan, eh, que sea, hoy día es fácil la, hacer cualquier triquiñuela en internet, eh, que conste. Yo, como sabéis, soy informático, tengo página web, he creado mi página web, soy diseñador de páginas web, mi hijo tiene hosting, tiene todo, sabemos muy bien de qué va este tema, estos temas me refiero de la web, y sabemos lo fácil que es crear una web profesional que parezca muy buena, muy seria, muy eso y que sea todo lo que se llama hoy día un fake, una mentira para sacar dinero a los incautos. ¿vale? Es súper fácil, ¿no? por desgracia, o, o por suerte, porque luego cualquier persona con buena fe puede hacer una página web bien, por lo tanto, está bien. Bueno, pues entonces, uh, y además esto va por modas, lo del apellidar algo, me acuerdo que cuando empecé que tenía yo, 22 años, salí de la Mili, y encontré una revista muy buena para mí, que se llamaba Integral, alguno de vosotros si es posible que la conozca, era de naturismo, de naturaleza, sí, bueno, de salud natural, ¿vale? Encontré el número cero, mira, se si hizo viejo, <risa> ahora ya no existe, dejó de existir hace un tiempo, pero me suscribí a ella y estuve yo toda su vida siendo coleccionista de esa revista, de eso no, no me arrepiento, ¿eh? aunque ahí dentro había también mucha esta historia, pero aún así, ahí había, me hice vegetariano al leerlo y al reflexionar sobre lo que me decían, y ahí empecé muchísimas cosas. ¿no? Um, a partir de ahí fue donde yo empecé a ver cosas que primero las probaba, veía que no servían, las dejaba, etc. Y me di cuenta de que había unas, con tantos años, ¿Eh? Ah, hay como unas modas un momento, eso lo recordaréis que todo era mejor si era natural bueno, de, de ahora todavía la mayoría da, del mundo cree que si algo es natural de apellido ¿vale? se le pone natural esto seguro que es más bueno y eso es algo grabado en el inconsciente ¿eh? la gente va y ve Danone natural y se cree que es más sano que el Danone normal y si es más caro, sí, porque cuesta más aunque sería al revés, pero bueno. ¿Y quien dice eso? Tantas otras cosas. Luego de natural vino bio, biológico, bio. Todo se volvió bio, hasta las hamburguesas eran bio. ¿Y quien dice eso? Vale, porque el apellido vendía más. Han salido un montón, pero seguro que la, recordaréis una que es holográfico. La palabra holográfico. A ver, la holografía se conoce desde principios del siglo XX. Es algo muy antiguo. Pero, bueno, muy antiguo para nosotros, claro. Pero um, no se conocía a nivel público. Era algo que se había descubierto, se estaba investigando y todavía no ha tenido ninguna utilidad práctica realmente. Uh, lo que es la propiamente dicha holografía. Pero esa palabra quedó bien y se puso de moda entre los científicos. <coughs> y a partir de ahí saltó a... Bueno, yo recuerdo haber visto unos dibujos, cuadros, etcétera, vale, delineados, holográficos. Y supongo que es, es posible, no voy a decir nombres ni nada, pero supongo que sabéis que es, es, esos dibujos uh, holográficos te lo curan todo. Hay unos que te armonizan la vivienda, o sea, un dibujito allí resulta que porque se llama holográfico, se llama, no lo es, ¿vale? A ellos dicen que sí, lógicamente. Pues te lo cura, te, te armoniza la sala, la casa, la, tu salud. Vamos, que te cura los pies planos, como digo yo. Y mucha gente se lo creyó. Incluso los que luego lo vendían, muchos, se lo creían. ¿eh? No estoy diciendo que ellos engañaran conscientemente. el que lo sacó seguramente. Pero bueno, no lo sé. Eso da igual. No se trata de buscar culpables en esa cadena... Siempre hay alguien que lo hace no tan éticamente, pero muchísimos sí, ¿vale? Muchísimos. Entonces, esas personas no estoy criticándolas. En todo caso, les critico que no tuvieran suficiente sentido común pa para estudiar el tema y ver de verdad, no escuchando lo que dice el que te lo vende, sino de verdad investigando para ver si es verdad o no. vale Bueno, la palabra holográfico es de las últimas que salieron hace unos años y... Bueno, han salido muchas, pero es igual, ahora a la que íbamos, que, que, por eso quiero llegar ahí, la palabra cuántica. Yo me acuerdo que hice un vídeo, la podéis buscar en mi canal, que habla de la arquitectura cuántica. Bueno, no sé si me reí de ella o no, pero podía haberlo hecho perfectamente, porque cuando pienso en arquitectura cuántica es que me da un ataque de risa, ¿vale? Y ahora entenderéis el porqué. Vamos a ver. La arquitectura cuántica, vale, Sí. Pero hay unas, piez, unas piedras que han sido cuánticas o son cuánticas y hay unas meditaciones cuánticas y hay no sé cuántas cosas cuánticas actualmente que se, están, se los están vendiendo y siempre se venden, que conste, y a unos precios que dices un pedrusco que se han encontrado en la playa de cuarzo blanco, te lo cuantifican y te lo venden por 10 euros, por poner un ejemplo, y que no te pongan ahí una bendición de la Santa María José o yo qué sé, que entonces te lo venden a 20, ¿vale? A ver, te dan a entender que eso tiene una energía especial, una energía cuántica, y la mayoría de la gente se lo cree. Porque le resuena de algo, porque es verdad que en la ciencia ahora están saliendo lo que llaman ordenadores cuánticos. ¿Mm? Vale, la ciencia trabaja últimamente con la mecánica cuántica. Vale. Y entonces, claro, como se oye, pues los vivillos de turno dijeron, oh, ya tenemos el apellido ideal para que sea re, eh, real, ¿no? Lo de Felipe Froilán, no sé qué, de lo, todos los santos que, y de Borbón, ya tiene el apellido de Borbón, ya es alguien de la nobleza. Pues algo así, el apellido borbónico de todos los productos actuales, estafadores, ¿vale? Es cuántico. Hey, habrá alguno que no es que sea cuántico, pero le ha llamado la atención la palabra cuántico y la ha puesto. Ah, yo me invento la numerología cuántica. Y me forro, seguro, porque como sé de numerología, la explico. A la gente le gusta, dice, uy, acierta, esto de la numerología cuántica es muy bueno. A ver, mi, mi maestra Martín Cocatrix uh, estudió y enseñó y enseña numerología. vale Es numerología. Pero ella dice, es que si solo digo numerología, la gente la confunde con otras escuelas de numerología. Entonces tuvo que buscarle un nombre. Me acuerdo que cuando yo estudiaba con ella se le ocurrió el, nom el nombre de numerología evolutiva del alma. Y yo me reía de ella y decía, bórralo del alma, porfa, porque es una tontería, todo es del alma. No puedes decir que esta numerología es del alma, no tiene sentido. Pero además, no tocas el alma realmente, solo hay lo que llamamos el número del alma. Es una tontería. Vale, y al final lo dejo en numerología evolutiva. Pero no es que signifique nada. ¿Vale? No está mal, lo ha he hecho para poner un apellido que al menos identifique, como mínimo no ha puesto cuántica. Pero quiero decir que yo me lo podría inventar. Astrología cuántica, numerología cuántica, chakras cuánticos, terapia cuántica de chakras. Yo qué sé, esto se puede hacer mucho, lo puede hacer cualquiera pero en realidad está diciendo terapia blu blu blu de chakras el blu blu blu sería exactamente igual que cuántica nada vamos a ver y ahora quiero que sepáis qué es lo de la cuántica primero de todo la cuántica no existe existe la mecánica cuántica este es su verdadero nombre y los científicos hablan de la mecánica cuántica y la mecánica cuántica es, a ver, como lo he escrito antes, que me ha salido muy bonito, déjamela apuntar. Es una explicación matemática del funcionamiento del mundo en dimensiones atómicas. Me he quedado solo, ¿verdad? Explicación matemática del funcionamiento del mundo en dimensiones atómicas. Y atómico no es nada raro, ¿eh? es el tamaño del átomo. O sea, es una serie de ecuaciones matemáticas que permiten explicar a quien lo entienda lógicamente, no a nosotros, a los científicos que son de alta matemática, ¿vale? que pueden entender esas ecuaciones, pues explicar por qué funciona el universo de una determinada manera. ¿Por qué un electrón se une a otro electrón y pasa eso de que dos electrones que están separados... Por mucha distancia, cuando uno se gira, el otro también se gira. Y es, yo qué sé, es igual, no vamos a entrar en detalles. Pero que sepáis que es una serie de ecuaciones matemáticas, una manera de explicar el mundo, pero no es una energía, no es algo. Es una manera de explicar. Es como si dijeras um, reflexología, que me lo invento eh, por buscar algo, reflexología china de lenguaje chino me refiero reflexología swahili, reflexología alemana reflexología japonesa no habría diferencia en la misma reflexología, reflexología solo que le hemos puesto un apellido de un... porque lo hace un alemán o lo hace un judío o un japonés da igual, otra cosa sería reflexoterapia podal porque esto se hace en el pie o reflexoterapia en la oreja por poner un ejemplo que se llama auriculoterapia ¿no? Serían cosas diferentes, pero simplemente poniendo reflexología cuántica, en realidad no estás diciendo nada, porque las ecuaciones matemáticas de la mecánica cuántica no se pueden aplicar más que a lo diminuto tipo átomo. Partículas atómicas y subatómicas a la que coges un trozo de roca, por poner un ejemplo, ahí intervienen otro tipo de no de energías, otro tipo de fórmulas matemáticas para explicar su funcionamiento. Y en los átomos intervienen unas fórmulas matemáticas para explicar el funcionamiento de los átomos. Por lo tanto, podéis, supongo que, no sé si me explico bastante claro, espero que sí, la cuántica, la mecánica cuántica, que podemos abreviar en cuántica, para no ser tan largos, ¿vale? De acuerdo, pues no es una nueva energía. No hay una arquitectura cuántica, no hay una arquitectura que tiene una energía cuántica, porque no existe la energía cuántica. En ese vídeo que os he comentado, que hablé de la eh, arquitectura cuántica, se me, me contestó en, un, en uno de los comentarios un arquitecto. Bueno, arquitecto no, uno que hacía, decía y enseñaba arquitectura cuántica. Bastante ofendido, lo entiendo, lo entiendo. Pero él me decía que sí, porque la, la, la ecuántica resultaba que iba muy bien para las personas porque les daba uh, una mejor vivienda o no sé qué. Y estaba confundiendo, mezclando churras con merinas. Si tú haces una arquitectura tipo bloque de cemento, esto evidentemente a la gente que vive ahí dentro no le va a ayudar en nada. En cambio, si haces una arquitectura, una casa, un edificio, siguiendo un poco más las leyes naturales más curvo, con más verdor eh, con más luz eh, incluso si quieres, usando la geometría sagrada vale eso ayuda a la psicología de los que viven ahí y los hace más sanos, sí pero eso no es energía cuántica no es lo mismo porque no existe la energía cuántica ¿vale? entonces, dimensiones cuánticas <ríe> y todas esas historias que están saliendo Quiero que entendáis, por lo tanto, que la mecánica cuántica no se puede aplicar para nada en la vida normal. ¿vale? Y normal se refiere del tamaño de una hormiga para arriba. Y bueno, es de hecho incluso menos de una hormiga, ya os he dicho, es atómico y subatómico. En realidad no explica nada sobre el mundo macroscópico, es el nombre que le damos en esoterismo. Y habla del mundo microscópico pero no de microscopio, de, sí, de microscopio, sino de más, más bajo. No es ningún tipo de energía. Con lo cual, por lo tanto, mmm, podéis entender, creo, que no. Si no existe, no hace ningún efecto, y alguien lo pone en, de apellido en algo suyo que te quiere vender, lo siento. O eres un iluso que te han engañado, o eres un engañador y estafador. Lo siento, no creo que haya intermedios, pero bueno, quizás es una mezcla de las dos cosas, ¿vale? Quiero hacer quiero hacer dinero y como me interesa el marketing, el cuántico es un elemento de marketing que queda muy bien, ¿vale? Y en Instagram me van a, a poner no sé cuántos followers, ¿vale? pues Pero estás engañando, eso no es ético y yo me dirijo a las personas que están en el mundo del crecimiento personal y espiritual, no al mundo normal. En el mundo normal esto es perfectamente normal que yo te diga que yo tengo, yo qué sé, la facultad de hacer cuántico, todo. Me acuerdo de haber visto unas piedras, que fue cuando empecé a darme cuenta de eso, que decía que tenían que habían sido ionizadas, no, taquionizadas, piedras taquionizadas, porque tenían taquiones y no sé qué. Y yo cuando lo leí, yo en ese momento, hacía poco que había leído sobre los, los taquiones, que son partículas mmm, que viajan más rápido que la luz. ¡Uh! ¡Oh! Hasta que terminé de leer la frase, partículas hipotéticas no encontradas todavía, y eso hace más de 20 años, hoy todavía no se han visto, siguen siendo una hipótesis que algún científico dijo, creo que tienen que haber unas partículas que van más rápidas que la luz, y les puso un nombre, taquión y de ahí se han escrito novelas de ciencia ficción, y ya te digo, y vendían unas piedras taquiónicas que eran simple cristal, y eso sí que se podía ver, un cristal fundido, con una forma bonita, a veces en forma de pirámide, que esto se lleva mucho, de color bonito, azul claro, normalmente eran, y lógicamente a unos precios que no es el del cristal de una ventana, eso ya te lo aseguro. Bueno, pues este es otro ejemplo, pero vamos, eh, es lo mismo. Me gustaría que esta reflexión que os estoy haciendo, bueno, este, esta diatriba no se podría llamar, le dierais vueltas, pero no para lo cuántico, que sí, vale, pero es que en la raíz de todo esto que os estoy explicando está el cómo todo es posible y lo han sacado de la mecánica cuántica, que eso es lo divertido. El esoterismo explica hace miles de años que la energía del ser humano, dejémoslo así, no vamos a entrar en detalles, ¿eh? de la mente del ser humano puede conseguir cualquier cosa. Somos co-creadores con Dios, etcétera. Sí, pero esto es lo mismo que decir somos Dios. Es cierto, sí, pero mmm, bueno, de momento no me entero del todo, ¿verdad? Yo no soy uh, Dios, no me creo Dios ni mucho menos. Como mucho puedo llegar a pensar, yo soy una partícula de Dios, una parte de Dios. Si tengo un ego muy grande, soy una parte muy grande. Si tengo un ego muy pequeño, una parte pequeña. Pero sigo siendo una parte de Dios. Vale. Pero eso no me da, uh, o no me da ningún pie para decir, pues yo puedo hacer lo mismo que Dios. Yo puedo hacerlo todo. Todo depende de mí. Todo lo puedo crear. Y de ahí viene esa idea equivocada de todo es posible. Um, hipotéticamente, todo es posible. Sí, para Dios, no para mí, no para ti, no para cualquier persona, todo es posible, no te lo creas, porque te, vas a, te van a dar guantazos hasta que te quede blanco, la vida me refiero, el karma, la vida, etcétera, no funciona así, puedes hacer mucho más de lo que tú crees, hoy oh, tanto, ah, eso sí, en eso es verdad, que tu vida depende de ti, sí, también, que tu entorno refleja cómo estás tú y si tú cambias, cambia tu entorno. También, pero eso no es lo mismo que decir, pues ahora puedo hacer así porque yo lo puedo todo, porque todo es posible y me planto en Marte. Por ejemplo, ya me gustaría, ¿eh? porque me gustaría visitarlo, pero no es posible. No es posible ahora. Hay un factor tiempo. Es posible que dentro de miles de años el ser humano pueda trans, ¿cómo se llama eso trans, trans, autotransportarse. Sí, por qué no? Si lo hace un, un maestro, lo puede hacer un ser humano normal con el tiempo suficiente, pero no con una vida, ni con nuestras capacidades, ni con la ciencia actual. También eh, anda que no se inventan conspiraciones e historias por ahí, pero no podemos hacerlo. Entonces yo lo he oído la tira de veces como excusa cuando me dicen esto esto cura los pies planos. <ríe> yo digo venga hombre, no te lo creerás. Sí sí sí sí que no, que la ciencia ha demostrado. Uy la ciencia no. La ciencia engaña, la ciencia esc esconde, la ciencia no quiere, eh, no sé qué, vale, no es verdad, mal, no sé, hay montones de, de, de explicaciones para eso que dices de la ciencia, ya verás, pero no lo ahora no lo voy a tocar. Y, y al final siempre me terminan diciendo, pues yo me lo creo porque todo es posible. Y ahí es donde yo digo, vale, muy bien, bendito tú eres entre todos los tontalas. venga, sigue, pasa por ahí y déjame en paz porque no voy a gastar más energía cuando se cree de esa manera. Eso es, lo creo porque me da la gana. Punto. Es lo mismo. Pues plantearos vuestra vida, lo que estáis siguiendo, lo que estás creyendo. Fijaos que estoy incluso tirándome piedras sobre mí mismo. ¿eh? O sea, no estoy diciendo, no, yo tengo la verdad, me tenéis que creer a mí. No, no, no. Plantearoslo todo. ¿Qué es lo que creéis? ¿Qué es lo que de verdad? Pero sobre todo, usad la mente la discriminación mental esto para mí es correcto esto para mí no es correcto pero con la mente no esto me gusta por lo tanto para mí es correcto eso no es correcto no te va bien tú mismo si quieres quedarte anclado en el bajo astral o en el mundo astral quédate ya llegará alguna vida en la que llegarás pero si estás en el mundo de crecimiento personal tienes que trabajar con la mente ya y si estás con el mundo en el mundo espiritual o intentas estarlo o crees que lo estás tienes que usar primero la mente y después el contacto con el alma que será lo que te lo verificará las dos cosas la mente primero para ir quitando paja de en medio y dejarte las dudas razonables y luego usarla el alma pero el alma como ya sabéis no está en el plexo solar no está en las emociones y no está en la creencia ay pues yo creo que sí ¿Eh? por qué razón tienes o qué pruebas tienes pues bueno, por eso ya he dicho que sería largo y que sería polémico porque acabo de, no directamente, pero hablar mal, de un montón de productos, que incluso algunos es posible que estéis usando vosotros, productos, eh, ventas y cosas que te arreglan de todo, te curan de todo, te quita, menos, menos el bolsillo, que este te lo agujerean siempre, ¿vale? Y encima te hacen sentir que estás... Siendo espiritual o, o usando cosas naturales, biológicas, sanas, no sé qué. Entonces, en ese sentido, despertar, desilusionaros. Y despertar lo digo en serio. La mayoría de nosotros estamos dormidos. Ahora, los que estamos en el crecimiento espiritual, seguimos dormidos, no creáis. ¿eh? Pero como con un ojo abierto ya, <risa> estamos un poco más despiertos. Del todo no, pero un poco más despiertos. La gente normal tiene los dos ojos cerrados. Y a esto se desengatusa muy fácilmente. Y cuando se entra en, el, en este mundo, estamos eso, con un ojo que se está abriendo, pero todavía no vemos bien. Se nos engatusa muy fácilmente. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, si quieres ser de verdad espiritual, desilusionate, quítate las ilusiones. Recordad, ilusión es algo falso. Por definición, cuando te ilusionas, es que hay gente que dice, Ay, es que me hace una ilusión ir a este viaje. Me voy a ir, yo que sé de crucero, ¿me hace una ilusión? Y yo, qué hostia te vas a dar! Porque una ilusión es algo que te imaginas. ¡Oh, qué bonito va a estar! Y garantizado. Como tú te has imaginado, prácticamente es imposible que esté. O sea, algo te va a desilusionar, más o menos, pero algo seguro. Si tú no te ilusionas, sino que simplemente deseas que lo pases bien, yo quiero pasármelo bien, voy a hacer todo lo posible por pasártelo bien probablemente te lo pasarás de súper bien, porque tú lo habrás provocado. Pero si tú te ilusionas, en la mente te puedes imaginar que estás en el crucero estelar ese que sale en el quinto elemento, que es una maravilla, escuchando a la Blaba Laguna cantando ese área tan preciosa. Y luego resulta que entras en el cutre, ¿cómo se llama? El cutre cutreyate ese, donde hay seis mil personas y donde huele a muertos. Ay, perdón <coughs> O no, huele muy bien porque hay muchas cosas que se tiran. vale Pero me refiero que eso no tiene nada que ver con las ilusiones. Bueno, ¿qué te has hecho? Me refiero. En el mundo vivimos en mundo de ilusión. Estamos constantemente ilusionándose. Ilusionándonos por la pareja que acabo de conocer, la comida que voy a comprar, el restaurante, la película que voy a ver. Todo vivimos en el futuro, ilusionándonos del futuro y luego, evidentemente, desilusionándonos. En el mundo espiritual eso no es válido. No tienes que ilusionarte, para nada. ¡Ay! Voy a encontrar a Jesús. Ya la hemos pifiado, porque es verdad, lo vas a encontrar, ¿eh? Sí, pero no es verdadero Jesús. Alegre era Jesús, que está por ahí, que han creado los seres humanos. Y ahí, luego, más adelante, ya tendrás la desilusión a lo bestia. No te ilusiones. Céntrate. El aquí y el ahora, este mundo, esta tierra, tu vida, es suficientemente maravillosa como para estar feliz. Busca. Cómo ser feliz aquí, en todo caso. Bueno. Uy, ¿Qué hora es? Uh, ya te digo yo que tengo... Vale, eh, podríamos hacer algún otro tema, pero prefiero que si primero alguno de vosotros tiene uh, algún comentario o alguna pregunta o... Tomates no tiréis, ¿eh? <risa> Venga, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Nos os atrevéis, ¿no? <risa> que no voy a morder a nadie, ¿eh? Yo, esta es mi opinión y así la, la he contado. Como ya sabéis, yo soy así y punto. No, me, no obligo a nadie a que sea como yo. Lo digo y lo pienso. Berta, ¿quieres decir algo? No, simplemente si en Internet eh, pones energía cuántica, te, te explicarán algo te dirán directamente que no existe. Porque, claro, hay, hay cosas... De, hay, yo, por ejemplo, con Internet, cuando hay una cosa que no la tengo muy clara, pues pues busco allí, que es más fácil, y a ver qué definiciones me dan. Ajá. Entonces, la mecánica dice, la mecánica sí, porque te has dicho que sí, pero Ajá. la energía cuántica me, di, me, di, me dirá algo, bueno, lo probaré, lo probaré, <ríe> lo bueno. probaré a ver qué me, me dicen, ¿no? De sobre la energía cuántica. Sí, Entonces sí, sí. sí que es verdad que bueno, y luego hablabas tú, es que claro, a mí me gustaría casi que, que estuvieras más rato hablando. <risa> eh, <risa> más. Sí, no, el tema de confrontar. Entonces, claro, a veces no es tan fácil porque, como tú dices, te lo venden todo tan bonito. Sí. Que a veces no es tan fácil. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo intentar? ¿Dónde buscar para confrontar? Es que no sé si me explico. Es, esa es la pregunta que yo no puedo contestarte porque es ah, complicadísimo. Vale, y... vale. No, no, sí que te puedo hablar un poco, pero que sepas que es, es muy complicado por eso, porque claro. Internet ha democratizado la información, lo cual es, claro. es muy bueno, ¿vale? Yo me acuerdo cuando empezó Internet, mmm, que no existía antes, yo alucinaba con las potencialidades que tenía y es sí. cierto. Todo el mundo, cualquiera de nosotros, puede crear un blog, una página web o con el comentar en otros y dar su información. Y eso que se haga viral, que salgan memes, que salga por todas partes y todo el mundo pueda enterarse de algo. Pero precisamente porque todo el mundo puede hablar, no hay ningún filtro. Y ese filtro es el que debería uh, filtrar un poco. Pero no claro. se puede, porque encima si se filtra en realidad se está censurando. No es correcto tampoco la censura. Es que es el pez que se muerde la cola. Si se dice, solo puede hablar de ese tema los que saben del tema. Vale, ¿y quién te dice que sabe? ¿Cómo sabes que sabe esa persona? o oh, porque tiene un claro. título. Mm, cuidado. Ahí es verdad que antes era la única manera, si tú tenías un título de medicina, podías hablar y actuar de médico. Pero... Todos sabemos que hoy día todo el mundo, todo el mundo no, pero un montón de gente se vende por un plato de lentejas y por lo tanto hay la mayoría de médicos que son bellísimas personas, pero hay alguno que te dirá cualquier cosa y que la cuántica va muy bien para el dolor de estómago. es Seguro. Entonces, ¿cómo, te lo, ¿cómo lo sabes? A ver, lo primero es um, buscar, saber buscar la información y eso hay que aprenderlo, buscar las preguntas. No pongas... Uh, cómo va la, yo que sé, la arquitectura cuántica. Porque si lo pones con esta frase, el YouTube te dará, ay, el YouTube, el, bueno, que sea que busque esta, te sí, dará sí, te la, la, los que hablan de eso, que casi seguro, uh -huh. si es con esa frase, son los que lo han creado y los que están muy interesados en que eso se mueva. Entonces, ahí la información uh -huh. que encontrarás será falsa. También puedes encontrar a los que dicen, esto es un engaño. Vale, sí, es cierto. Uh, pero yo más que nada... Primero, eh, uso la, la lógica fácil. Primero, esto que me están vendiendo como una novedad que sirve para no sé qué, ¿cómo lo dicen? Lo primero que suelen decir los falsos ¿m? es que es una maravilla que lo cura todo, lo cura todo o que va muy bien para todo o que es para todo el mundo. Cuando hablas de todo ya te estás equivocando, cada persona es diferente no puede ser que haya un medicamento que lo cure todo a todos, imposible ni ninguna sabiduría vale, ningún curso de astrología, de numerología de lo que sea, que sirva para todos, es imposible por lo tanto ahí como mínimo está exagerando esa persona luego además, lo primero también que miro es el precio y es que es de cajón tú dices, ¿cómo coño puede valer eso? Es que te sale eso, te sale del alma. ¡ju uh, qué precio! Porque siempre suelen ser precios carísimos. Cuanto más caro, más se vende. Y eso es algo de marketing. <coughs> bueno, hay un límite, claro. Pero mientras lo pongas, que se pueda pagar, aunque cueste un poco, coño, la prueba es el, el, el iPhone. El iPhone está carísimo, es un precio carísimo y no te creas que es una maravilla. Es muy bueno, ¿eh? no lo estoy criticando como malo. Pero sí que hay otros de igual de buenos e incluso de más buenos que valen la mitad. ¿Por qué? Pues por marca, por imagen de marca. Y le ha ido muy bien a iPad vendiendo caro. Y como eso, pues los que lo han vendido barato otras cosas casi ni les hacen caso, se hunden. Vale, pues segunda cosa es el precio. Ahí normalmente también. Y después que si buscas información en la misma web o información sobre ellos, verás que... En su web, por ejemplo, dicen el doctor tal o el científico cual ha, ¿cómo se llama? ha desarrollado esto y ha provocado que sea muy bueno y no sé cuántos. Busca el nombre de este científico en internet o ese médico, el que sea, y verás que hay algunas páginas que hablan de él. Bien, vale, evidentemente lo ponen por, por las nubes porque es un benefactor de la humanidad, seguro. Pero si miras un poco más, más abajo, verás que hay algunas en las que no sale. O hablan directamente de que es alguien que no, en el científico no tiene nada, o que es falso, o que simplemente no aparece. Porque no es alguien válido para la ciencia. Y no lo encontraréis mucho. Tercera cosa. Los autores de la, del producto, del, de lo que sea, no tienen realmente respaldo de profundo, de verdad. Solo de sus, ¿cómo le llaman? Sus seguidores o cosas así. Y luego, si también la... ¿cómo se llama eso? La, el sentido común. El sentido común. Úsalo, usadlo. Os daréis cuenta de que hay algo que os chirría. Vas leyendo y... Y evidentemente, si sale la frase típica, uf, esto no... La ciencia no lo acepta. Somos perseguidos. No nos dejan que hablemos que no sé qué. La conspiranoia, ya, se te, ya cierra la página y déjalo estar. Dedícate a otra o sea... Eh, eh, la eh, clave eh, está en eso. Cuando te dicen que, que los persiguen es que, que es que es trola pura. Es casi ¿verdad? prácticamente siempre, porque la conspiranoia se basa en esto para hacerlo más creíble. Oh, es que me están persiguiendo y tú. Uy sí, es que son los malos, ¿no? Es que el gobierno no puede dejarlo, <risa> no, no puede dejar que esto aparezca. Los militares, el gobierno, los médicos, <risa> sí, <militares>. la mafia, <risa> Y también, claro, no, no sabes la cantidad de aparatos que dicen que se han inventado y que los militares no dejan que se conozca. Aparatos para curar, para volar, para teletransportarse, que no es broma, ¿eh? Los motores, in... o sea, ¿cómo se llaman eso? Los motores eternos, que no, no gastan combustible, etcétera, montones de aparatos de esos, que no han existido nunca, pero que nos han hecho creer algunos que sí, y con la excusa de que, como está escondido, no nos lo dejan salir, y encima me han amenazado, porque si lo explico, me van a matar, a mí o a la familia. Por lo tanto, no puedo decir nada. Venga, hombre. Vale. Pues, bueno, lo, lo que está claro es que los, los, los yo estoy convencida, vamos, de que no, no, no creo que sea ilusa, de que los militares hay muchas cosas que ellos eh, sí. Entonces, lo aprovechan, paro, lo aprovechan ellos, lo tienen se, secreto y cuando les conviene lo sacan y cuando no se lo quedan. Se lo y quedan paro, hasta que descubren algo mejor y luego eso lo liberan. Porque, ese porque, porque hay años, inter, internet y los móviles y eso, los primer, tengo entendido que ah, los no. primeros que lo usaron fueron ellos y luego como vieron que lo sí. lanzaron y bueno, se han hecho de oro, no los mali, militares, sino los, que se se detrás. Se no, se los se otros. Pero una cosa es esconderlo durante un tiempo y la otra es que se hablan de cosas que se inventaron hace como 40 años. Hay gente que está diciendo, Tesla inventó, no vamos a entrar en detalles, no sé qué, Tesla, coño, que está muerto, no, no, no sé hace cuánto, ¿no? Y está escondido porque los militares y, los, y el gobierno y las eléctricas no lo quieren. Vamos a ver, dejémoslo estar. Vale. vale, el sentido común te ayuda mucho, pero no las creencias. Cuidado, porque la creencia, si empiezas a sentir una emoción, oh, qué bonito, oye, esto es que tiene que ser verdad, es mmm, déjalo estar. Porque si no, uh, vale. <ríe> bien pues, a ver, si supiéramos más de ciencia, sin ser científicos, ¿eh? un poco más, no nos no la colarían tan fácilmente, de la ciencia básica, pero lo que nos enseñaron en la escuela lo hemos olvidado casi todos, porque no lo usamos. Y entonces, solo los que tenemos como hobby, la ciencia, porque nos gusta, entonces estos lo seguimos manteniendo al día bastante y no del todo, ¿eh? porque la ciencia ha avanzado a una rapidez, pero bueno, lo vamos viendo, entonces eso lo pero quien dice ciencia dice cualquier cosa. ¿eh? Y un poco de cultura, y bueno, ir preguntando. Pero sobre todo, no preguntes en los foros, porque los foros están llenos de gente que te va a decir que sí, que eso es buenísimo, que a mí me ha ido muy bien, y te va a decir, llámame luego en privado que te lo vendo más barato, porque se lo quiere quitar de encima. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque veo que ya son las nueve y poco. Alguna pregunta, alguna historia. Ya veis que este tema es candente, pero es que ayudaría mucho ¿eh? realmente a, a cualquiera que esté. ¿Perdón? ¿Alguien dice algo? Me ha parecido oír una vez. Uy, ya oigo psicofonías algún día tendremos que hablar de la parapsicología <risa> yo también lo he oído alguien que estaba como hablando soy más, <risa> algo así, pero vamos así ah, los ojos me estaban vigilando y me han dicho, no digas más, que luego te cascamos algo así bueno, tomáslo todo a risa todo es alegría en el mundo espiritual, de verdad no seáis tan serios, es que esto va a curar el mundo, va a arreglar el mundo, o los malos nos van a hundir, nos vamos a, a la tercera guerra mundial, venga, hombre, vale. Alegría, salud, crecimiento espiritual, y eso es dentro de ti, y no necesita de, ninguna pot, de ningún potingue. Exacto. En Man. eso tienes razón. Man. Y yo tengo que sacar los rayos, eh de... pero vamos, el ni... Yo lo que he aprendido en la vida es discernir. Tú me puedes decir unas cosas y luego yo las discierno y claro. pienso de otra manera o lo que sea. Sí, sí, sí. Ya yo, yo te, como he dicho antes, yo hay te... Hay cosas que sí, que he visto y por eso estoy en, en tema de curso y de todo. De muchas cosas que tienes muchísima razón. Pero porque yo pienso... Porque lo he discernido por lo que he ido sacando de la vida. Claro. La experiencia... Y hay otras cosas. Sí. Y hay otras experiencias que, por ejemplo, tú no las la llegas a creer, pero porque yo las he experimentado, es, es como ver para creer. Lo de cuántica, por ejemplo, no tengo, o sea, estuve en un curso que, me, que el hombre era un hombre mayor, pero vamos, no hablaba de esto de lo que nos decía, pues, todo el tema de científico, que es verdad que en una habitación tú te vas y al parecer luego está vacía. O sea, como que ya no está. Mm. Un comedor... O sea, nos estuvo y me, al final me tuve que salir porque es que era muy, muy tela. Vale. A ver, como dices bien, la experiencia personal siempre es mejor. Pero cuidadito con según qué, porque sobre todo en terapias, o sea, en productos de terapia o algo así, uh, es, existe mucho lo que se llama el efecto placebo que Si yo creo en una terapia, la que sea, da igual que sean los palillos chinos del restaurante chino de al lado, ¿vale? Sí. Que me golpean en la cabeza y eso me va a quitar el dolor de cabeza. Si yo me lo creo, se me va a ir el dolor de cabeza porque mi interior, mi inconsciente, me lo hará quitar. Y quien eso es, hasta los cánceres pueden desaparecer por creencia, ¿vale? Entonces, claro... Cuando alguien dice, esto me ha funcionado, sí, vale, te ha funcionado, mejor para ti, perfecto, besito, pero eso no demuestra que esa terapia funcione. De, puede que funcione, ¿eh? no digo que no tampoco, no demuestra ni que sí ni que no, simplemente. El que funcione a ti y a 100 más, da igual, es, podría ser pura, uh, puro placebo. Y eso no es malo, es que la gente se imagina que placebo es, ay, qué potentería, es una autosugestión. Bienvenida a la autosugestión si es capaz de curarte un cáncer, coño, o un dolor de cabeza o lo que sea. Eh, es que es una de las herramientas que tenemos. Nuestra mente puede curarnos, pero nos cuesta creérnoslo. Cuesta mucho creer que tú te puedes curar. En cambio, viene alguien que te hace algo que te impacta. Eso entonces, Ah seguro que esto me cura. A la que te lo aceptas es que te cura. Por lo tanto... Sin negar que existen muchas terapias buenas, no estoy diciendo que no, ¿vale? Pero que el que funcione a ti como experiencia personal, tampoco, o a mí, ¿eh? Tampoco es ninguna prueba de que eso sea verdad. Otra cosa, sí. sobre, ya, cuando hablamos eso de la mecánica cuántica, arquitectura, pues vale, yo estoy en una casa cuántica y me siento de bigotes, digo, ya. Y aunque no fuera cuántica, también te sentirías de bigotes, pero vale. La experiencia personal te ayuda, ¿vale? La, el razonamiento... La, el discernir, pues he usado esa palabra, Discrimir. yo uso no soy discriminar, mm. que parece que suena mm. mal, porque es la discriminación a los negros, ¿no? O al sexo, no sé qué. No, discriminar es escoger y separar la paja de la, del grano claro. con, con la mente. Que eso también es discernir, eso son sinónimos que yo sepa. Entonces, yo siempre he aprendido hace poco, ¿eh? Yo ¿Sí? mi vida me la he pasado en ilusión, como dices, mm. y, en, y es verdad que no he ido a terapia ni nada y me he sanado de la esclerosis múltiple. Que no se lo creían ni los médicos ni nada, o sea, sí, sí, sí. Estuvieron... y de firmomagia. Perfecto, perfecto. Y como tú has dicho, yo también lo reafirmo, no se trata de que creáis lo que yo digo, ¿vale? No. Ya, ya, ya, ya. Yo no voy nunca de gurú porque no me lo he creído. ¿Vale? Ni de mí mismo ni de nadie. Yo no acepto gurús, pero es que yo tampoco. ¿no? Lo que sí, lo único que os digo es, yo explico lo que siento, lo que pienso, lo que he aprendido con el tiempo, lo que me, me claro. he enseñado, y lo transmito porque creo que puede ser útil. En este caso concreto, eh, era hacer repensar mucho a la gente, porque es que todo el mundo se lo cree todo, en general. Y nada más, ahora, todo te va bien a ti o quien sea, le va bien no hacer mi puñetero caso. Pues muy bien, seremos igual de amigos, y si a mí me da igual. Yo no necesito que me creáis. Yo digo lo que creo y yo soy feliz de esta manera, siendo como soy. Digo porque creo que os puede interesar. Si me decís, no, es que este no me interesa, pues no lo digo. Ya está, no hay problema. O si lo digo para unos y otros no, pues ya está, no pasa nada tampoco. O sea que no insisto ni crie, quiero que os creáis lo que yo digo. No ahora, en ninguno de mis vídeos. Sí que afirmo, cuando hablo, eh, mi ascendente sagitario hace que hable pontificando. ¿Vale? Es. Mi manera de hablar, el Sagitario boom, boom, boom, afirma. No dice, hombre, yo creo que a lo mejor eso no es de un Sagitario. Si alguien empieza así, será un Libra o otra persona de ascendente. ¿eh? Pero mi manera de ser es, las patatas son buenas. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo, tío? Es que yo soy así, hablando. Y entonces al principio ya. me cambiaba, cambiaba mi manera de ser y se hacía sí, más soso sí. más oso. Sí, que sí, te entiendo. Y ahora lo digo. Pero sí, que sí. Todo... Exacto. Pero no Se entiendo es que necesite que me hagáis caso, sino bueno. Si os gusta. No, perfecto. Hace es como yo, si, eh, si le gusta bien y si no, pues nada. Exacto. No claro, llegar, claro, yo, claro. por lo menos, no llegar a. Si veo que no se puede hablar, pues entonces lo que hago es que me retiro. Exacto, y si alguien ahí empieza a burjar y todo eso, pues vale, vale, tú es tu, tu manera de pensar, yo la mía, y quiero claro. que tanto yo como tú seamos felices, por lo tanto nos separamos y cada uno es su camino. Y venimos a eso, ah, venimos ah, a ser felices y a hacer el bien. Y la, otra cosa, y la otra cosa que también tengo muy clara, que no tenía cuando era joven, es todos los conocimientos son eh, superables avanzables, sí. pues, relativos al tiempo en el que estás, a la evolución en la que estás. Entonces, yo ahora tengo unos conocimientos que cuando miro cuando era joven y pienso, Dios mío, qué estúpido era, pero en ese momento no, eh, eh, miraba cuando era niño y decía qué estúpido era, claro. y quien dice eso, lo mismo pienso de todos los demás, el que no crea como yo creo, por ejemplo, como yo pienso, pues no lo veo como, uy, que no, es que esta esa persona es mala, o no sé qué, o qué equivocada está. No, no me lo planteo, simplemente, ah, vale, tú crees esto, pues yo creo lo otro. Y hasta Somos dos caminos y punto. Y como cada uno claro. tiene su propio camino, todos son buenos. todos Al final todos llegaremos a mismo sitio. Por lo tanto, cada uno que siga su propio camino. Sí, sí, si no volvemos. Si volvemos y volvemos. Ay, pues, y, tanto, y tanto que volvemos. Yo pienso así. Vale, pues... Os parece, lo dejamos aquí. Gracias por, por el debate, vale. porque a veces estáis más calladitos y esta vez habéis hablado un poco más, lo cual se os agradece porque, como dais eso, vuestra propia opinión es más interesante, creo, para todos. Pues así, como siempre, si tenéis alguna duda o queréis comentar eso, lo podéis hacer en el grupo de buscadores, ¿vale? O incluso mm. en el grupo, no, en el grupo de buscadores, porque en el de grupo de Cambien, como la gente no. No está muchas veces con este tema Pues a lo mejor no le interesa Pero bueno, es igual, podés comentarlo en cualquier lugar Donde yo esté y podemos continuar hablando Y mm. profundizando en estos temas Pues gracias Vale, buenas buena entonces A todos, y buenas noches Nos vemos en el